Entonces, oh, puta, ¿cómo tuvo la película de Nombrada? No, ay, puta, si volviera, si hubo buena esa mierda. Hubo más buena esa, igua puta. ¡Vuelas <risa> a puta, general!